Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la UPC de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por su presencia. Que les habla es Gabriela Álvarez y hoy seré la presentadora en el taller titulado Competencia Humorística Docente, el humor como recurso pedagógico, el cual estará a cargo del expositor Alexander Toribio López. Alexander es profesor a tiempo parcial de la UPC, donde enseña marketing digital e innovación e investigación de mercados. Alexander es doctorando en educación por la USIL y su trabajo de investigación se enfoca en las funciones sociales del humor, la pedagogía y el aprendizaje. Sus intereses de investigación incluyen el humor del docente universitario y su relación con la atención, la motivación, y el aprendizaje del estudiante en la universidad. Antes de darle el pase a Alexander, quiero indicarles que al finalizar el taller habrá, habrá una breve encuesta para responder y también habrá una ronda de preguntas, eh, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat en el transcurso de la presentación. Asimismo, recuerden que si desean compartir el, el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag UPC 2022 y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, LinkedIn y YouTube nos encuentran como Innovación Educativa UPC y en Twitter como arroba innova educape. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar el taller y ahora sí le damos el pase a Alexander para que nos cuente un poco más acerca de, de este taller que de por sí ya el título suena muy interesante. Adelante, Alexander. Bienvenido mm -hmm. al festival. Genial. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a la, a la UPC por, la, por esta invitación. En efecto, el día de hoy vamos a hablar acerca del humor. Eh, vamos a tratar de recordar eh, pues, las diferentes situaciones o las diferentes formas en las que utilizamos el humor en nuestra vida diaria. Entonces, eh, voy a compartir mi pantalla para poner la, la presentación y poder iniciar así con con el taller el día de hoy. Muy bien. Eh, ¿Me avisan si ya se ve mi, mi pantalla? Sí, sí, ya la estamos viendo. Genial. Eh, el objetivo entonces del taller el día de hoy va a ser desarrollar la competencia humorística docente, ¿no? Una competencia como cualquier otra que puede tener un docente universitario, ¿no? Eh, Pueden ser las competencias tecnológicas, no las competencias este, lingüísticas o comunicacionales. Se postula también que el docente debería desarrollar su competencia humorística para poder, eh, mediante el uso del humor en el salón, eh, considerado una innovación didáctica, captar la atención y motivación del estudiante universitario, ¿no? y con ello impactar en su aprendizaje. Entonces, vamos a... A recordar un poco, ¿no? Eh, todos aquellos que ejercemos la docencia, eh, pues alguna vez fuimos estudiantes, ¿no? Alguna vez fuimos estudiantes y estuvimos expuestos, ¿no? A diferentes técnicas, a diferentes innovaciones, a diferentes didácticas. Y algunas de ellas eh, calaron más en nuestro aprendizaje que otras, ¿no? Entonces, eh, pues el oficio o en general la profesión de docente es una profesión bastante... Eh, desafiante, ¿no? Porque nos obliga a estar eh, constantemente capacitándonos, constantemente en la búsqueda de mejorar eh, la forma en la que enseñamos, ¿no? Eh, tratando de, eh, de no pecar de, de, de, de falta de modestia, eh, pues yo diría que, que enseñar es un arte. ¿Sí? Es un arte y entonces eh, tenemos que ver de qué forma vamos mejorándolo y perfeccionándolo, ¿no? Entonces, una buena forma de iniciar eh, este mejoramiento, este perfeccionamiento de este arte, es empezar a reflexionar sobre nuestra práctica eh, docente, ¿no? El docente tiene que reflexionar si lo que está haciendo está bien, está bien encaminado, cómo puede mejorarse, ¿no? Este, este, transitar este camino de mejora continua es algo que debemos hacer. ¿no? Y para ello siempre es bueno remontarnos a, a lo que hacemos y a lo que queremos también eh, o lo que queríamos también que fueran nuestros profesores cuando nosotros éramos estudiantes. ¿no? Entonces, eh, el día de hoy vamos a hablar del humor como una innovación educativa. Eh, pues sobre educación y sobre formas para lograr el aprendizaje se ha escrito mucho. ¿sí? Eh, y hay diferentes técnicas, ¿no? Y pues el humor no, no es el único camino, ¿no? Y yo no voy a decir que es ni el mejor ni el peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda técnica de enseñanza, y aquí voy a citar a Bransford, eh, es muy similar a preguntar, ¿no? ¿Qué técnica de enseñanza es la mejor? Pues, en una caja de herramientas, ¿cuál es la mejor herramienta? Pues la verdad es que ninguna. Y todas a la vez, ¿no? Porque va a depender mucho del contexto de lo que necesitemos, ¿no? Del público al que querramos eh, trasladar este aprendizaje o que aprenda, ¿no? Y en algunas situaciones, pues, el humor será bueno. Y en algunas situaciones, pues, la gamificación será buena. En algunas eh, situaciones, eh, pues, el aula invertida quizás sea la mejor técnica, ¿no? Entonces, es una herramienta más, ¿sí? Y, y me gustaría eh, que aquellos que están participando eh, de la sesión el día de hoy, pues, lo vean así. ¿no? como una técnica innovadora, que sepan también cuándo aplicarla. Genial, entonces la agenda de hoy, eh, para poder concentrarnos en el taller, que es en la última parte de la sesión, es primero entender el por qué cambiar, ¿no? porque es importante eh, romper el paradigma, ¿no? ¿por qué debo cambiar? ¿no? Eh, tratar de salirnos de esta zona de confort siempre es algo complicado, ¿no? sobre todo para el docente. Luego vamos a hablar del aprendizaje significativo, Luego vamos a entrar de lleno a la competencia humorística docente, a las bases teóricas de esta competencia. Vamos a hablar de los beneficios del humor, tanto para el estudiante como para el docente. Y finalmente vamos a eh, practicar cómo usar el humor en clases. ¿sí? ¿No? Tranquilos, tranquilas, no, no voy a pedir que nadie cuente un chiste ni nada de eso. ¿sí? Vamos a ver que hay algunos elementos humorísticos que puedo utilizar en mi clase e incluirlos en mis sesiones. Entonces... Eh, la primera, ¿no? Tratar de movernos de nuestra zona de confort. ¿Por qué debería cambiar? ¿Por qué debería ser distinto? ¿No? ¿Por qué debería perfeccionar mi arte? ¿No? Eh, pues a veces los docentes, pues ya estamos en esta zona de confort y bueno, enseñamos, ¿no? Y hemos enseñado así durante cinco años, durante diez años y pues, eh, pues estamos cómodos, ¿no? Pero este camino de la ausencia no, no puede estar en comodidad, ¿no? Siempre tenemos que estar eh, buscando nuevas formas, nuevas alternativas, ¿no? Sobre todo porque hay cambios, ¿sí? Eh, puedo yo no cambiar, pero mi contexto cambia. ¿Y qué cosa es mi contexto? Pues mi contexto es, en primer lugar, el estudiante. ¿no? El estudiante, valgan verdades, no es el mismo de antes, ¿no? Aquellos que tenemos buenos años enseñando, nos vamos a dar cuenta que el estudiante ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado mucho. Eh, pues en reuniones informales con algunos colegas, eh, pues siempre salta en la conversación, ¿no? Que, ¿no? que esta nueva generación, pues, nos presta menos atención, ¿no? No nos hacen tanto caso. Están muy conectados al celular, muy conectados al internet. Eh, y eso es verdad, ¿sí? Eso es verdad. Eh, la OCTE ya lo alertaba en el 2016 y, pues, desafiaba, a las diferentes instituciones educativas universitarias a lograr los aprendizajes cuando el estudiante nos presta menos atención, ¿no? ¿Y por qué es, es tan desafiante esto? Porque uno de los elementos fundamentales para lograr el aprendizaje es la atención, ¿no? Si el estudiante no te atiende, no te entiende, ¿no? Eh, y bueno, esto empezado a mermar en las nuevas generaciones, ¿no? Eh, la atención media, y ahí voy a citar a Patino, ¿no? En uno de sus libros, que se llama La civilización con memoria de pez, eh, nos dice que el millennial solo nos presta atención por nueve segundos, es decir, un segundo más que un pez, ¿no? No sé si alguna vez, alguno de ustedes ha tenido pececitos en la casa, ¿no? Ves que el pez te mira un rato y después se, se pone a hacer otra cosa. Entonces, eh, esto ha venido eh, disminuyendo y no es porque sean malos o que no nos quieran prestar atención sino porque su entorno también es distinto no están expuestos a muchas fuentes de información a una, eh, yo diría, infoxicación ¿no? de, de información eh, y tienen los medios para poder acceder a ella entonces los elementos distractores son ilimitados no y por ello son muy selectivos con lo que quieren prestarle atención y a lo que no y bueno, eh, Malat, Bostock y Evelyn nos decían que solo el 12% de los estudiantes de la generación Z aprenden escuchando las clases. O sea, si yo voy a ir y dictar mi clase y no voy a interactuar con los alumnos, pues es muy poco el resultado que voy a poder conseguir. ¿no? Necesitamos buscar formas distintas de hacer clases. Ya no es la del típico docente que se sentaba, daba el cátedra y se iba. ¿no? Entonces, entonces, eh, no, el estudiante ahora exige cosas distintas. Y no solo el estudiante ha cambiado, sino que el contexto también ha cambiado. ¿no? Eh, ahora, es más, se vuelve todo más complicado. Si antes era difícil captar la atención del estudiante, ahora es mucho más difícil. ¿no? Sobre todo en los entornos virtuales, ¿no? donde estamos eh, muy cerca a dos clics de desconectarnos. ¿no? Yo podría apagar ahorita mi video y silenciarme, y podría estar en modo... Eh, que yo le llamo modo zombie, ¿no? Eh, que, que estoy y no estoy, ¿no? Entonces, eh, es difícil, ¿sí? Es difícil y, y tengo que adaptarme a los contextos, ¿no? Eh, ahora estamos regresando ya a la presencialidad, pero igual posiblemente tomemos lo mejor de ambos mundos, ¿no? Eh, se habla mucho eh, de la enseñanza ya híbrida en un modelo híbrido, ¿no? Presencial y virtual a la vez y esto va a seguir evolucionando. Entonces, las innovaciones educativas nos ayudan a adaptar a los entornos cambiantes. Entonces, esos son dos grandes motivos por los cuales deberíamos empezar a reflexionar y empezar a buscar nuevas innovaciones para poder lograr el aprendizaje de los estudiantes. Eh, ahora vamos a hablar un rato sobre el aprendizaje significativo. ¿Sí? Eh, y aquí voy a tratar de no ser tan teórico, ¿Sí? Bueno, el aprendizaje significativo fue postulado por Ausbel Janesia, ¿No? Eh, hace ya bastantes años, mi hermano lo recuerdo, es en 1976, y lo que nos dice el aprendizaje significativo es que si yo quiero que un estudiante aprenda, ¿No? Los conceptos nuevos, y ahí vamos a los puntitos amarillos, tengo que anclar o conectar de alguna forma con lo que el estudiante ya conoce, ¿Sí? Si no logro esa conexión, este concepto nuevo va a rebotar, ¿no? Como rebota el punto amarillo arriba, ¿no? Arriba a la derecha. Si no logro conectar, no voy a lograr que el estudiante aprenda este nuevo concepto. Podría rep repetírmelo de, de paporreta, ¿no? Como un concepto memorizado, ¿no? Yo podría memorizarme como todos y cada uno de nosotros nos, nos aprendimos la tabla de multiplicar, ¿no? Y hasta ahora nos la sabemos. Pero no es que conecte ese, ese conocimiento con algo de nuestra vida, de nuestra experiencia o de nuestros conceptos anteriores. Para poder anclarse ¿no? a esta estructura cognitiva, pues el aprendizaje tiene que volverse significativo. ¿Y cómo logramos eso? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Bueno, Auswell, eh, janesian bueno, y castellanos también, nos hablaba de tres grandes ejes, ¿no? Una significatividad conceptual, una significatividad experiencial y una significatividad afectiva la primera de ellas eran los conocimientos previos con los que yo llego al salón de clases ¿Qué conozco? ¿Qué sé de este tema? ¿No? La segunda tiene que ver con la experiencia ¿no? De lo que del tema de que me están hablando ¿Qué es lo que yo he vivido de ese tema? ¿Qué he conocido en la práctica de ese tema? ¿No? Y el tercero tiene que ver con mi mundo afectivo ¿no? ¿Cómo ha impactado este tema en mi en mi motivación en mis emociones, en mis sentimientos. ¿no? Genial. Eh, vamos a ver, tratando de ejemplificar cómo es que funciona este tema del aprendizaje significativo. ¿no? Vamos a poner aquí seis o siete eh, ciudades, no ciudades, capitales de algunos países. ¿no? Tratemos de memorizarlas. ¿sí? A ver qué tal nos va. Vamos a dar unos cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro... Y cinco. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue? Si ahora yo te pidiera que me recitaras, ¿no? O que me escribieras en el chat, ¿no? Eh, las capitales que viste, ¿sí? Lo más probable es que sí, si logres pues más o menos poner algunas cuatro, el promedio debe estar en cuatro, ¿ah? ¿eh? Cuatro, cinco, seis, dependiendo del grado de atención que hayas brindado, ¿no? Pero te va a ser relativamente sencillo. ¿Ok? Muy bien. Eh, vamos a complicar un poco el ejemplo. Vamos a volver a poner otras capitales, ¿Sí? De ciudades, capitales de países. Eh, y vamos a hacer el mismo ejercicio. Vas a tratar de memorizar cada una de ellas. ¿Sí? A ver qué tal nos va. Igual van a ser siete, ¿Ah? ¿eh? O sea que el ejercicio eh, es muy similar. ¿no? Esas son las tres. Ahí están. Vamos con las de abajo. ¿Sí? Vamos con uno, dos. Tres, cuatro, cinco. ¿Qué pasó? ¿Sí? Van a decir, no, Alexander, eso no vale. Este, me has puesto eh, pues, las más difíciles. Eh, no. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Las características son las mismas. Son siete también. no Y no solo son siete, sino que además también son capitales de países. ¿sí? Pero son... Eh, países, perdón, capitales a las que no estoy habituado ¿Sí? Con las que yo no puedo conectar ¿Qué, ¿Qué nos ha pasado? Pues que este concepto nuevo no ha logrado engranar con alguna experiencia que yo haya tenido, yo podría haber dicho ah no, pues que yo eh, mis últimas vacaciones fueron en París ¿Ya? No, mentira, no fueron, ¿No? Fueron acá acá más, más arribita, más al norte ¿Ok? O yo conozco, ¿no? Que Roma, pues, es la capital, ¿no? De, de cierto país, o Madrid, o Londres, ¿no? Es por conocimientos anteriores, o, ¿sabes que Yo me enamoré en Berlín, ¿no? Entonces, o por sentimientos o, o temas afectivos que hayan sucedido. En cambio, los segundos, ¿sí? El segundo ejemplo, pues, son bastante ajenos a lo que nosotros conocemos, ¿sí? Eh, si googleamos, vamos a encontrar que algunas de estas, eh, por ejemplo, me suena que Hanoi, no es de Vietnam, eh, pero es, es bien complicado poder llegar a interiorizar estos. ¿Por qué? Porque no logramos, voy a ir, regresarme a la significatividad, no logramos conectar con conocimientos previos, no logramos conectar con alguna experiencia, ninguno, probablemente ninguno de nosotros haya visitado esos lugares, ni mucho menos algún grado afectivo con esos conceptos. Entonces, al no anclarse en, nuestro, eh, en nuestra estructura cognitiva, este conocimiento nuevo sencillamente regresa. ¿sí? No se logra interiorizar en el estudiante. Entonces, para tu estudiante, lo que tú le vayas a contar, lo que tú le quieras enseñar, lo que tú le quieras eh, lograr, que se lleve como aprendizaje, le va a sonar como le suena, melequeoc. ¿Sí? porque para él es algo completamente distinto, algo nuevo, algo que no puede lograr encajar con su eh, estructura cognitiva. Entonces, tratemos que le suene más a Bruselas, a Londres, a Madrid que le suene a Bloemfontein. Sí. Entonces, es importante lograr conectar con esta estructura cognitiva, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Uno de los eh, temas que se abordan, ¿no? En introducción, por ejemplo, a la administración es el tema de la burocracia, ¿no? Y todos nosotros conocemos del tema de la burocracia, la burocracia nos suena de alguna forma u otra. Entonces, ¿de qué forma logro yo conectar con los conceptos o principios eh, ya conocidos, no? Eh, ¿Quién no ha experimentado la burocracia, no? Esta significatividad experiencial. ¿Cómo te sentiste durante un proceso eh, burocrático? ¿no? En alguna institución. ¿Sí? Entonces, puedo utilizar el humor como un gatillador, como un gatillador para poder acercarme a estas tres significatividades. ¿sí? Eh, y es eso lo que se postula eh, más adelante dentro del uso del humor. ¿no? Vamos a hablar ahora de la competencia humorística docente. ¿Qué cosa es la competencia humorística docente? Eh, ¿Y por qué es tan importante? Bueno, vamos a empezar primero definiendo qué cosa es el humor, ¿no? Porque pues cada uno de nosotros puede tener una diferente conceptualización del humor. ¿no? Eh, y aquí vamos a remontarnos a algunos autores. ¿sí? Eh, por ejemplo, Morrison, ¿no? Nos decía que el humor es aquello, aquella cualidad que hace que algo sea divertido, risible, ¿no? Por otro lado, Idígoras, eh, pues reflejaba un poquito la conceptualización asociada a la creatividad, ¿no? El humor es no tenerle miedo a pensar, ¿no? Porque mucho del humor eh, raya o, o limita bastante con la creatividad, ¿no? Y bueno, y Martín, ¿no? Mar Martín Roth, ¿no? Eh, nos decía que es cualquier cosa que la gente dice o hace que es percibido como divertido y tiende a hacer reír a los demás, ¿no? Entonces, estas definiciones de humor, bueno, es en estricto, es aquello que nos hace reír, ¿no? eh, Pero, pues, nos podemos reír de muchas cosas, ¿sí? Y aquí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, podemos reír de cosas buenas y de cosas malas, ¿no? Obviamente, eh, en el aula vamos a utilizar o vamos a tratar de alinearnos a lo que Fernández Solís ¿no? que es un investigador español que investiga mucho acerca del humor eh, denominó humor positivo no es este humor que da risa no pero que es inofensivo que es no dañino que no insulta y que no es obsceno sí qué difícil sí sí pero sí existe sí vamos a ver y Fernández Solís también postuló algo eh, llamado didáctica del humor no y Fernández Solís decía Encontremos todos estos materiales que pueden ser eh, relacionados a un humor positivo y que además nos puedan ayudar a reforzar los aprendizajes, ¿no? pero desde un punto de vista divertido y humorístico. Entonces, ya vamos dándole un poco de forma a cómo usar el humor en clases. No es un humor espontáneo, ¿no? sino es un humor planificado. ¿Sí? No es un humor cualquiera, ¿no? Es un humor positivo, seleccionado y dosificado. ¿No? Más adelante vamos a ver el paso a paso, pero nos vamos dando una idea. ¿No? Y bueno, ¿qué despierta el humor? El humor despierta emociones, ¿no? Emociones placenteras, obviamente, ¿no? A quien no le gusta, a quien no le agrada reír, creo que a todo el mundo. Y, y estas emociones que se despiertan en mí, pues me ayudan. ¿no? Sobre todo si son muy intensas, me ayudan a retener el aprendizaje. Entonces, eh, pues, ¿Quién no recuerda, no? Eh, alguna situación de su vida en la que la intensidad emocional haya sido muy alta, ¿no? Entonces, eh, en efecto, James nos decía que cuando la intensidad emocional es muy alta, pues se deja una cicatriz en el cerebro. Él se refería a que no se olvida, ¿no? ¿Quién, ¿no? ¿Quién no recuerda el primer beso que dio, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay una gran intensidad emocional, ese recuerdo queda en la mente, ¿no? La idea es que el aprendizaje también. Y, pues, existe teoría acerca de cómo se procesa el humor o cómo se utiliza el humor en clase, o los impactos que han tenido, que tiene el humor en clase, sí existe, ¿no? Hay una teoría muy famosa bueno, no es, no es muy famosa, pero intento difundirla bastante. Que es la de Wanser, Flamayen e Irwin, ¿no? Que postularon en el 2010. Eh, pues se preguntaban, los, los, bueno, las autoras, ¿no? Porque dos de ellas son mujeres y uno es hombre. Eh, ¿Cómo es que funcionaba el humor en las aulas? ¿No? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que sucedía? Pues hicieron un experimento, ¿no? Eh, con varios, eh, varios estudiantes eh, de una universidad en Estados Unidos. Y se dieron cuenta que el docente pues, utilizaba diferentes tipos de humor. ¿no? que Ellos los clasificaron en cinco tipos de humor. ¿no? Un humor relacionado al tema de la clase, un humor no relacionado al tema de la clase, un humor autodespectivo. Estas tres ellas las clasificaron como eh, apropiados, perdón. Y también a veces los docentes pues us hacían uso de un humor ofensivo o un humor despectivo y ellas lo consideraban como inapropiado. Entonces, la pregunta era, ¿cuál de estos mensajes humorísticos o cuál de este humor utilizado en clase realmente funcionaba y cuáles no? ¿No? Pues para hacer corta la explicación, Juan eh, Seframeyer e Irwin eh, identificaron que solo en el primer caso, cuando el mensaje humorístico, cuando el elemento humorístico, cuando el material humorístico está relacionado al tema de la clase, se facilita el aprendizaje y la retención de los conceptos de la clase. Solo en ese caso. ¿no? ¿Por qué? Porque el humor tiene que pasar por una serie de filtros. ¿no? El primero es que el estudiante reconozca que se trata de humor. ¿no? Segundo, que pueda resolver ese humor. Que ese humor le genere un sentimiento positivo y con ello la habilidad para procesar mejor. Entonces la conclusión a la que llega once Self y Irwin es que los sentimientos positivos, productos de un humor apropiado, motivarán a los estudiantes a procesar mejor los mensajes posteriores. Entonces esto es como eh, pues empezar para manejar en bicicleta, ¿no? Uno se sube a la bicicleta y cuando ya empieza a pedalear, pues puede seguir pedaleando tranquilamente, ¿no? Lo mismo, lo mismo dice Wanser Fremair y Irwin, ¿no? Usemos el humor, ¿no? Y luego los mensajes posteriores van a ser más sencillos y útiles para el aprendizaje, ¿no? Ok, eh, complementando esta teoría, ¿sí? Eh, su servidor y, y el doctor De Roncele hemos postulado eh, algo llamado competencia humorística docente, ¿no? Que es un constructo eh, basado en cinco dimensiones, cuya idea principal es que eh, aquel docente que es competente humorísticamente, es aquel docente que logra utilizar el humor apropiado ¿no? eh, con la finalidad de mejorar el aprendizaje de sus estudiantes reconociendo, apreciando creando y aplicando pertinentemente los diferentes materiales didácticos humorísticos en diversos contextos de enseñanza entrando un poco a detalle ¿no? la idea es que eh, para poder ser competentes humorísticamente, primero tenemos que mantener siempre una práctica docente reflexiva, no, es decir, cuestionarnos, no, de manera eh, diaria, qué también lo estoy haciendo, no, si lo estoy haciendo bien, cómo me va e investigar, no. Luego, eh, capacitarnos, no, capacitarnos, pues como eh, en conferencias, en talleres, como como el día de hoy, yo creo que eso es buenísimo para nuestro desarrollo profesional y también para el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Porque cada uno de nosotros se va a llevar algo de, del Festival de Innovación Educativa y lo va a aplicar posiblemente en su docencia. Generar humor positivo en clases, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar este humor positivo? Vamos a verlo en unos minutitos más. Eh, atreverse a innovar, ¿no? Sí, eh, utilizando la pedagogía del humor, ¿no? Utilizando estos elementos humorísticos, ¿no? Y en general, yo creo que un docente eh, que sea competente humorísticamente es capaz de gestionar el humor como una filosofía de vida, ¿no? Entiende la importancia del humor y trasciende más allá del aula, ¿no? Del aprendizaje. En general, el humor para relacionarnos con nuestro entorno y para vivir, ¿no? Para vivir, ¿no? Pero yo creo que una vida con humor es más divertida que una vida sin humor. Genial. Pues hasta aquí, eh, pues vamos a presentar algunos beneficios del humor, ¿no? Eh, Identificados por Fernández Solís. El humor nos ayuda primero a prestar atención, ¿no? Porque cuando alguien se enfrenta a una situación humorística, lo que en realidad se está enfrentando es a un desafío cognitivo, porque tiene que resolverlo. ¿No? Es como cuando te presentan una operación matemática. ¿No? Tú la ves y instintivamente quieres resolverlo. El humor igual, ¿No? El humor llega a ti y quieres resolverlo para poder entenderlo. ¿sí? Por lo tanto, tu mente y tu creatividad se activan. ¿Sí? Se activan. ¿No? Es como prender este switch en tu mente y en tu creatividad. ¿No? Y si yo mezclo la atención ¿no? con eh, una mente activa y creativa pues aprendes mejor sí aprendes mejor logras retener los conceptos en la memoria y una parte también interesante o importante del humor es que me permite eh, romper el hielo sí romper el hielo sin sí, lo que nosotros denominamos eh, informalmente como romper el hielo que es eh, mejorar este vínculo entre el docente y el estudiante, y en general entre los mismos estudiantes también, ¿no? eh, Recordar, pues, que eh, normalmente las primeras semanas de clase, la mayoría de estudiantes, pues, no necesariamente se conocen entre ellos, no necesariamente conocen al docente, y el humor puede ser una forma de lograr romper este hielo, ¿no? de conocernos mejor, de reírnos juntos. Cuando nos reímos juntos generamos complicidad, ¿no? Me acuérdate cuando te reías con tus amigos, ¿no? Y eso reforzaba la amistad, ¿sí? En el aula también este vínculo emocional se refuerza a través del humor, ¿no? Y un salón que ríe juntos, las que todos ríen juntos, pues fomenta la participación, ¿sí? Eh, las personas sienten... Que pueden hablar, que pueden conversar, que pueden opinar y que no se les va a juzgar. Entonces participan de una manera más activa en la clase. Eh, ¿Qué más? Pues un beneficio bastante obvio es que el estudiante se entretiene, pues. ¿no? Se entretiene, se relaja, ¿No? Se relaja sobre todo en horarios complicados, ¿No? Eh, muchos de nosotros enseñamos pues en horarios que son o muy temprano o muy tarde, ¿No? Y pues muy temprano, pues el estudiante está con bastante cansancio, ¿No? Y muy de noche también, ¿No? Entonces el humor o el reírnos nos relaja, ¿Sí? Y nos ayuda a entretenernos y a olvidarnos al menos momentáneamente de algunos problemas, y de liberarnos del estrés. ¿Qué más? Pues eh, al estudiante le gusta, ¿sí? Le gusta asistir a una clase en la que se va a reír, obviamente, por todos estos beneficios, ¿no? Eh, y, y pongamos aquí una reflexión, ¿no? Eh, no es lo mismo entrar a una clase a aburrirnos, ¿no? Que a divertirnos, ¿no? De hecho, que el estudiante va a preferir la primera, bueno, perdón, la segunda. Entonces, eh, el estudiante no se va a querer perder las siguientes clases, ¿no? Y va a querer estar involucrado en las clases. Por ende, la apreciación que tiene del docente también mejora, ¿no? ¿Por qué? Porque lo, lo siente como un docente cercano, como un docente que lo entiende, como un docente que es capaz de explicarle las cosas de tal forma que logra entenderlas. Bueno, son beneficios para el estudiante, ¿no? Y algunos docentes aquí presentes dirán, sí, genial, pero para mí, ¿qué hay? ¿No? Pues para nosotros como docentes, el humor o el uso del humor en nuestras clases también nos va a ayudar. ¿no? Nos va a ayudar primero a ser más humildes. ¿sí? Más humildes, porque a veces el conocimiento puede llegar a eh, volvernos un poco arrogantes. ¿sí? Entonces el humor nos hace pisar tierra nuevamente, nos hace acordar que no, ya no se trata del docente omnipotente, omnisciente, ¿no? Que todo lo sabe en el aula, ¿no? Todo lo que nosotros comentamos, el estudiante fácilmente lo puede encontrar en internet, ¿no? Entonces, eso nos lleva, pues, a buscar maneras de cómo enseñar, ¿no? Eso nos acerca al estudiante, ¿sí? Utilizando el humor en el aula, la cercanía con el estudiante es mayor. La apertura también, ¿no? Un estudiante y aquí voy a modificar un, gran, un dicho, ¿no? Que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues no hay peor estudiante que el que no quiere aprender, ¿no? Y el que ya parte con una actitud negativa hacia el aprendizaje va a ser bien difícil, ¿no? Que logremos que aprenda, ¿no? Entonces, si logramos tener este vínculo emocional con el estudiante, pues lo vamos a volver más próximos y vamos a cambiar su actitud hacia el aprendizaje. Nosotros nos vamos a volver menos vergonzosos, ¿no? Porque a veces uno puede pensar, ¿no? Es decir, no, yo qué voy a, a reírme en clase, eso está prohibido, eso está mal, esto, esto es tabú, ¿no? Vamos a ver más adelante algunas de las principales objeciones para usar el humor en clase y vamos a debatirlas también. Bueno, nos lleva a la creatividad, ¿no? Y Dígoras hace un rato comentaba que hablaba sobre crear el humor, ¿no? Lo... Era innovación, no era creatividad, el humor. Sí, en efecto, encontrar estos elementos humorísticos o crearlos, pues nos ayuda a nosotros como docentes en nuestra creatividad. Todo lo que es la depresión y la apatía, pues obviamente al reírnos, pues se va, se va y se va lejos. no Nos aleja, aleja la depresión y la apatía de los docentes y por lo tanto el cansancio y el desánimo también se van. sí nos beneficiamos también con una valoración positiva mayor, dado que los estudiantes ahora nos aprecian y ya no nos, no nos desprecian. Y pues, al reírnos todo nuestro estrés de un día de trabajo largo y agitado, y las tensiones también se libera ¿no? En general, todo este clima en el aula, que es importantísimo para lograr el aprendizaje, mejora, ¿no? Bueno, ahí están los autores, ¿no? Barrio y Fernández Solís y Fernández Poncela, eh, que es una investigadora mexicana, pues eh, han podido recopilar estos beneficios del humor. Muy bien. Eh, y también quería comentarte, ¿no? Vimos por ahí... Eh, al inicio de la competencia humorística docente veíamos como una sesión de espiritismo ¿no? algunos puede sonarles que el humor es algo eh, muy etéreo ¿no? que, que su relación con el aprendizaje quizás está siendo demasiado forzada ¿no? o, eh, algo así como el agua racimada eh, pero no ¿sí? eh, el humor y el aprendizaje están muy relacionados ¿sí? están muy relacionados ¿no? en la, el gráfico de la izquierda vemos la cantidad de documentos en Scopus, ¿no? que es una base de datos, que yo diría que una de las bases de datos eh, de artículos científicos más importantes del mundo, y vemos la tendencia creciente de investigar y a llegar a conclusiones acerca del humor y el aprendizaje, ¿no? y en diferentes universidades. ¿no? Eh, tenemos universidades como Stanford, por ejemplo, ¿no? la Universidad de Zurich. Zür eh, la Universidad de Columbia, ¿No? Que son probablemente eh, dentro del ranking QS, yo creo que todas esas tres están dentro de las 100 primeras del mundo. y bueno, eh, pues uno de los artículos eh, que posiblemente salgan pronto a publicar, eh, a publicación, perdón eh, su servidor el doctor Deroncelle y el docente Robles también de esta casa de estudios de la UPC pues encontramos que el 83% de las publicaciones de Scopus y Web of Science en la última década afirman que la relación entre el humor y el aprendizaje es positiva. O sea, sí existe una relación entre el humor como facilitador del aprendizaje, ¿no? Eh, sí, eh, genial. El 17% dicen que no. No, no, no. El 15% dicen que esa relación es ambigua. Y solo el 4, bueno, perdón, el 3, el 2% más o menos dicen que no, que, la, que no hay relación. Entonces, es bien difícil que el 83% ¿no? de las investigaciones estén equivocadas, ¿no? Entonces, sí existe una relación entre el humor y el aprendizaje que podemos aprovechar para el beneficio de nuestros estudiantes. Muy bien, y ahora sí vamos de lleno a lo que es... Eh, cómo hacerlo, cómo hacemos, ya, ok, imaginemos que te he logrado convencer, ¿no? De por qué tienes que eh, buscar innovaciones educativas, de por qué existe esta relación entre el humor y el aprendizaje, ya, vamos a ponernos manos a la obra, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? ¿Qué es lo que debería hacer o aplicar yo en mi clase? Pues temas que funcionan y los que yo eh, propongo que puedas utilizar. Eh, la forma básica del humor, yo diría, una de las formas más, eh, más, eh, ah, se me fue la palabra, más difundidas, ¿sí? Entre los jóvenes, y no tan jóvenes como nosotros, son los memes, ¿Sí? ¿Por qué? Porque el meme es fácil de entender, es rápido de entender y se puede adaptar a múltiples situaciones. Entonces, si vamos a empezar con algo, yo sugeriría que empecemos con el uso de memes en nuestras clases. Hay otras formas, otras alternativas, otros materiales humorísticos, didácticos. Sí, el humor gráfico, ¿no? Eh, pues todos hemos visto o leído, o sí, visto y leído, eh, por ejemplo, ¿no? Amafalda. No, todas las obras en general de Kino son muy buenas dentro del humor gráfico eh, o las de Dilbert ¿sí? eh, dentro del de, eh, ámbito de la administración ¿sí? también pueden ser utilizadas yo como docente puedo contar anécdotas divertidas que estén relacionadas con el tema de la clase o situaciones o cosas que me hayan sucedido o que yo conozca acerca del tema de la clase sí, también es válido ¿Eh? cosas que debo evitar ¿por qué? porque se consideran como humor no apropiado para un salón de clase ¿sí? eh, pues cualquier humor ¿no? que tenga un corte sexista una connotación sexual ¿no? obviamente ese tipo de humor no lo vamos a usar en clase cualquier humor que esté relacionado a la religión a la política o la discriminación también debería quedar fuera de ¿Sí? De un salón de clases. El sarcasmo, al menos para pregrado, yo sugiero no utilizarlo. ¿Sí? He visto que en, eh, a nivel de MBAs, a nivel de doctorado, es posible utilizar más el sarcasmo porque tenemos un eh, público un poco más eh, vivido, ¿Sí? Y quien puede entender mejor el sarcasmo, pero en el nivel de pregrado yo creo que es mejor evitarlo, ¿No? Porque no puede ser necesariamente entendido, ¿sí? Y bueno, obviamente, ridiculizar, la idea es reírnos todos juntos, no reírnos de, de alguien, ¿sí? Entonces, ridiculizar a un alumno también quedaría fuera de cualquier tipo de uso del humor, ¿no? Importante, lo que nos decía Wanser, from y e Irwin, es que utilicemos siempre cualquier humor positivo, ¿no? bueno, positivo lo decía Fernando Solís pero bueno, usemos cualquier humor que esté relacionado al tema de la clase. Y por lo tanto, significa que tiene que tener un objetivo. ¿Cómo es eso de un objetivo? Eh, aquí hay algunos ejemplos de cómo utilizar el humor en clase. ¿no? El primero de ellos, es el, el de los cavernícolas, ¿no? veamos ahí, es el, en el curso de investigación de mercados, en la semana 2, y tiene un objetivo. Yo no lo pongo simplemente para que la gente lo lea y se ría, y listo, y se acabó. No. Sí. La búsqueda justamente de esta competencia humorística docente es lograr encontrar estos materiales que estén relacionados al tema de la clase y que me permitan eh, conectar con la estructura cognitiva del, del estudiante. Por lo tanto, este primer eh, humor gráfico lo que pretende es que podamos entender la importancia de la investigación de mercados, eh, como una buena inversión de tiempo y de esfuerzo. Entonces, todas eh, las palabras, todo el, el texto eh, que va a girar, todas las conexiones que voy a lograr con este humor, tienen que girar en torno a esa importancia. ¿no? O en el caso de eh, nuestro amigo metalero, ¿no? La intención ahí, eh, lo utilizo o se utiliza en la semana 4. Porque en la semana 4, pues, hablamos de preferencias del consumidor, ¿no? Y cómo estas preferencias pueden cambiar en el tiempo. Y cómo hay cosas que no necesariamente van a cambiar en el tiempo, ¿no? El gusto por la música es algo que sí cambia en el tiempo, ¿sí? Pero algunas apreciaciones del nuevo de nuevo, eh, de los nuevos estilos de música, no necesariamente suceden así, ¿no? Entonces, vemos uno, que se trata de humor previamente seleccionado. Número dos, es un humor intencional, yo pretendo lograr algo al mostrar este elemento humorístico. ¿sí? Y tres, desarrollo en la clase, eh, normalmente, Colocamos este tipo de eh, elementos al inicio de la clase y sobre ello construimos, ¿no? Construimos el tema de la clase. Muy bien, ¿esto se puede aplicar para investigación de mercado? Sí, se puede aplicar para otros cursos. En general vamos a ver que el humor aplica para todo, ¿sí? Eh, Enseña estrategias y tácticas de precios, ya genial, ¿no? Eh, si quieres vender el, algo, ponle el precio, ¿no? Son ventas no adivinanzas, ¿no? Aquí en donde nosotros nos ha pasado que nos interesa un producto y no vemos el precio por ahí, ¿no? Entonces, oye, es importante poner el precio, ¿no? Dentro del mix de marketing, ¿no? Algunos se olvidan, ¿no? Quiero hablar de la oferta y la demanda, ¿no? Pues también puedo utilizar a William Wallace, ¿no? Y el ejemplo de los panetones y el precio de los panetones. Entonces... Eh, nuevamente, ¿No? La idea es seleccionar adecuadamente estos elementos y luego conectarlos con el tema de la clase y luego explicarlos, ¿No? O tratar de lograr esta conexión cognitiva con la estructura cognitiva del estudiante. Eh, pues marketing digital, sí, marketing digital también, ¿No? Eh, el celular, ¿No? Que es algo que ya se ha vuelto parte imprescindible de nuestras vidas, ¿no? Yo digo, lo primero que vemos al despertar es el celular y lo último que vemos antes de dormir es el celular. Entonces, pues podemos utilizar, ¿no? o tratar de reflejar qué tan importante es este uso del celular, ¿no? Ahí lo vemos en la mesa, ¿no? Yo he visto mesas en las que la gente está mirando su celular en vez de estar conversando. Entonces, oye, pero no es simplemente mostrar el elemento humorístico, sino relacionarlo con el tema de la clase, ¿no? Y bueno, en marketing digital también hablamos, ¿no? De la información que tienen o tenemos o podemos tener de las redes sociales, ¿no? Eh, sobre ti y sobre tus clientes, ¿no? Qué tan importante es esto, ¿no? Y, y luego, pues, podemos utilizar ello para generar debate. ¿no? Para poder generar opiniones. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿No? ¿Qué tan... Ver ¿Qué tanta verdad habrá aquí o no? ¿No? Genial. Pues hasta aquí algunos ejemplos, ¿Sí? De cómo utilizar el humor en clase, ¿Sí? Y ya comentamos al inicio que una forma muy eh, básica o inicial para poder empezar en este mundo del humor es a través de los memes, ¿No? Y va a haber incredulidad, ¿Sí? Y es básico, eso es algo normal, yo diría, es algo natural del ser humano, ¿No? Eh, la desconfianza, ¿No? El no creer, ¿No? No, esto no es conmigo, esto no va para mí, ¿No? Afortunadamente, ¿No? García Larrauri, ¿sí? ¿No? Eh, ya ha identificado, no identificó más bien en el año 2010, ¿No? Los tres principales contraargumentos, ¿no? Por los cuales los, los docentes no quisieran utilizar el humor en sus clases. Entonces, uno de ellos era que se genera un descontrol en la clase, ¿no? Ah, todo el mundo se va a reír, nadie me va a tomar en serio, ¿no? Pero esto no es necesariamente cierto, ¿no? A ver, eh, al final, el respeto que ganamos con los estudiantes está en base a nuestro conocimiento, a nuestras formas, ¿no? De tratar, ¿Sí? Y también en base a nuestro eh, profesionalismo. Yo creo que si establecemos reglas claras en un salón de clases, pues no vamos a tener ningún tipo de descontrol, ¿sí? Otro de los argumentos eh, muy esgrimidos, ¿no? Por los detractores del uso del humor en la clase, es que no va con su personalidad, ¿No? Dicen, no, yo soy muy serio, ¿No? Yo soy, yo nací así, ¿No? Sin sonreír. Eh, soy demasiado formal, ¿No? Como para reírme, ¿Sí? Pero, a ver, pues, ¿De verdad esto es así? ¿No? O sea, yo creo que, eh, pues, el que me diga que nunca se ha reído, pues, me está mintiendo, ¿No? Creo que todos disfrutamos del humor en diferentes eh, perspectivas de la vida, ¿Sí? En los diferentes roles que cumplimos en la vida. Entonces, ¿Por qué no? ¿Por qué no atrevernos a Utilizar el humor en el salón de clase. ¿sí? Yo creo que eh, no perdemos nada. ¿sí? Más bien podemos ganar mucho. Y quizás el tercer argumento que utilizan los docentes para no utilizar el humor en clase. Es que dicen que su asignatura es demasiado formal. no Dicen, no, yo enseño física nuclear. sí ¿Y, y qué tiene que ver la física nuclear con el humor? ¿no? ¿Dónde, dónde entra ahí? ahí? Eso no, nada que ver. ¿No? O yo enseño matemáticas, o yo enseño física, ¿no? Yo enseño, este, no sé, eh, estructura de materiales, no sé, millón cursos que la docencia universitaria, que pueden existir en la docencia universitaria, ¿no? Y por lo tanto, pueden decir que no se puede adaptar a esta estrategia. Pero esto tampoco es cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que la fuente de la que vamos a sacar la mayor parte de estos elementos humorísticos es el internet, ¿no? Y en el internet no hay límites. En el internet no hay tema del cual no se haya hecho un meme. ¿sí? Y vamos a verlo más adelante. ¿sí? Vamos a ver más adelante eh, que no existe asignatura, no existe tema que no esté sujeto al humor. ¿sí? Por ejemplo, un botón. ¿Sí? Eh, yo puedo hablar de, o tratar de explicar la física cuántica con un humor gráfico. ¿sí? El concepto básico de la física cuántica, ¿No? Comportamiento cuando se observa, un comportamiento distinto cuando no se observa, ¿No? Entonces, eh, en una viñeta, ¿No? De humor gráfico, ¿Sí? Entonces, completamente relacionado al tema de la clase, estoy explicando un concepto, solo que de una manera humorística y creativa. Eh, enseño física, ¿no? Velocidad, ¿no? Tiempo por distancia, ¿no? O entre distancia, no sé, yo siempre he sido malo en la física, ¿sí? Entonces, me pidió tiempo y distancia, creo que quiere calcular la velocidad, yo creo que en verdad quería otra cosa. Muy bien, entonces, eh, no hay espacio donde el humor no puede entrar, ¿No? Y para ello vamos a empezar a poner en práctica esto, ¿No? Y bueno, ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Vamos a hacer un paso a paso, ¿Sí? Vamos a hacer un paso a paso para no perdernos, ¿Sí? Hay algunos elementos que son fundamentales para poder utilizar el humor en clase. Lo primero es que no tiene que ser un humor forzado, ¿sí? No hay nada peor, ¿no? Eh, que alguien quiera hacer algo que no le gusta hacer, ¿sí? Entonces, eh, lo van a reconocer al toque los estudiantes, ¿no? Obligado. Cuando alguien hace algo obligado, no le sale bien, ¿sí? Mi hijita, cuando le mando a atender su cama, ¿no? Y lo hace obligado, no lo hace bien, ¿no? Entonces, eh, tampoco usemos el humor, si en verdad, pues, como una obligación, ¿sí? Tiene que ser algo natural, algo que fluye en ti. Y el primer paso es sonríe más en clase. Sonríe. ¿sí? La sonrisa no te quita ni te da más. Bueno, en realidad sí te da más. ¿sí? Pero no te quita nada. ¿sí? Mantente alegre, mantente de buen humor. Sonríe en clase. ¿sí? Una sonrisa acerca, genera cercanía. Segundo, planifica. ¿sí? Planifica. No dejemos nada al azar. ¿sí? Planifiquemos. ¿Y cómo vamos a planificar? Empecemos eligiendo un tema de mi clase, ¿Sí? Yo dicto clase en la universidad, pero en la universidad más o menos son 16 semanas, échale pues por lo menos 15 semanas de clase, y en cada clase tocas temas distintos. Elige alguno de esos temas, puedes tener infinidad de temas, dependiendo del curso que dictas, ¿No? Y, y busca un objetivo, ¿Para qué vas a usar ese material? ¿Sí? ¿Para qué podríamos usarlo? Selecciona, ¿no? Bueno, utiliza Google, ¿no? Para poder encontrar estos materiales humorísticos positivos, ¿sí? Ojo, y aquí bastante cuidado, ¿sí? Cuando entremos a Google, ¿no? Me funciona muy bien eh, el uso, por ejemplo, imagínate, ¿no? Yo dicto eh, investigación cuantitativa, ¿sí? Investigación de mercados cuantitativa. Entonces, entro a Google, busco investigación cuantitativa más... ¿no? Le pongo el signo más. Y puedo poner memes, por ejemplo. Y me va a salir infinidad de memes. ¿sí? ¿Sí? O puedo colocar investigación cuantitativa más ¿no? humor. ¿sí? O más chistes. ¿no? Si no manejas tus términos en inglés, manejas el inglés, pues también puedes poner lo mismo, pero en inglés. no Y te va a aparecer diferentes elementos humorísticos. ¡Ojo! El Internet no tiene filtros, ¿Sí? Entonces ahí es donde va a tener que aplicar mucho tu criterio. Vas a encontrar eh, diferentes tipos de humor, ¿No? La idea es que seas capaz de seleccionar solamente aquellos que sean humor positivo, ¿Sí? Porque en el Internet encontramos de todo, ¿Sí? De todo. Bueno, no te lo voy a explicar yo, eso ya lo sabes, cuando veas o cuando busques memes, vas a encontrar de los memes más vulgares que te puedas imaginar hasta los que son inofensivos, que son justamente los que queremos seleccionar. Siempre piensa en humor positivo ¿sí? y selecciona solamente para tus clases humor positivo. ¿sí? Yo sé que hay libertad de cátedra, pero eh, pues hemos visto que el humor positivo y relacionado es el que genera mejor. Eh, efecto o resultado en el aprendizaje. ¿No? Tiene que ser también un humor que sea pertinente. ¿Y a qué me refiero o a qué nos referimos cuando hablamos de pertinencia? Tiene que estar asociado a tu clase, obviamente, relacionado a tu clase, pero además tienes que sentirte cómodo con el uso de ese humor. ¿Sí? O sea, lo vas a presentar dentro de tus diapositivas, dentro de tu clase y tú tienes que sentirte cómodo con ese humor. Si hay algo que no te gusta de ese humor, cambia de material humorístico, ¿Sí? Hazte este caso, ¿Sí? A veces todos tenemos un sexto sentido. ¿sí? No hay problema. Selecciona otro. La idea es que te sientas cómodo, ¿Sí? Genial. Y ya la última parte es que lo conviertas, este material humorístico, en un recurso didáctico. ¿Cómo lo conviertes en un recurso didáctico? Fácil, ¿Sí? Incorporas ese material en la PPT, en la PPT que normalmente utilizas en clases y ensayas. ¿sí? Porque nuevamente, aquí no hay lugar para la improvisación. Tiene que ser planificado, relacionado, pertinente. Y al momento de utilizar el recurso, tienen que haber unas palabras introductorias. Tienes que tener un esquema de cómo vas a utilizar ese elemento o ese recurso en la clase. Cómo puedes volver este recurso. En un material significativo. Para la clase. Y listo. Con el siguiente estos cinco pasos. Tú vas a poder incorporar el humor. En clases. Y con ello. Mejorar el aprendizaje. Del estudiante. Entonces. Eh, bueno. Somos 35 participantes. Veo aquí en la clase. ¿sí? Vamos a. Hacer esta actividad individual, ¿sí? Para no complicarnos con el tema de los grupos, ¿sí? Vamos a ponernos en la búsqueda, ¿sí? Vamos a buscar algunos elementos didácticos humorísticos que nos ayuden en nuestras clases. Todos aquí somos docentes de diferentes cursos. Nuevamente te dije, no hay forma de escapar del humor. Todos vamos a poder encontrar este tipo de materiales. Sugerencias. Buscar el tema de tu clase. Más meme o más humor o más eh, broma o chiste sí y seleccionar es importante eh, poder filtrar no porque nuevamente no el internet me va a salir de todo no pero yo tengo que tener el criterio suficiente el juicio suficiente para poder seleccionar eh, lo que es apropiado lo que es pertinente de lo que no es sí entonces es importante que sea referido a la clase que tenga un objetivo para ese recurso y que sea humor positivo. Muy bien, para esta actividad yo creo que eh, con 10 minutos más que suficiente, ¿Sí? Y pues eh, nos damos una pausita y luego regresamos con lo que hayamos podido encontrar. Listo, Alexander, gracias. Sí, profesor. Este... Pueden ir dejando por el chat también los links de los memes que encuentran, dejándonos su, su tema, cómo lo están buscando en, en Google. Eh, como dice Alexander, colocar el más memes en Google. Así que hagamos todos la prueba y lo podemos ir dejando aquí por, por el chat. A ver, aquí Rafael ha dejado uno. Rafael Cantoni. A ver, ahora... Alexander ahí lo está, lo está abriendo. Ay, perdón, se, se salió. Alexander dice que es profesor de Derecho Constitucional. Ok. Sí. Derecho Procesal, Meme Constitucional. Genial. sí. Dice, ¿por qué tan elegante, Homero? Porque entregamos la propuesta de la nueva Constitución. Sí, en efecto, vamos a encontrar de todo, ¿no? Es el derecho penal, ¿no? Eso acá me gusta mucho. Interesante, ¿no? Derecho civil y derecho penal, ¿no? Entonces, eh, lo interesante aquí, nuevamente, ¿no? Es que veamos muy bien cuál es el tema de nuestra clase, cuáles pueden ser humores apropiados y cuáles eh, no necesariamente, ¿sí? Y para ello, nuevamente, recurrimos al humor positivo, recurrimos a la pertenencia, a pertinencia, perdón, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Entonces, pues, sin perder de vista, ¿no? El objetivo, ¿no? Y el objetivo es que el estudiante aprenda, ¿no? Que podamos conectar con el tema de la clase. Muy bien, entonces, eh, pues, genial, ¿no? La idea es justamente hacer este tipo de búsquedas, ¿no? Y sobre ello poder elegir, eh, yo diría que un par para ir empezando, ¿no? Y poder incorporarlo en nuestras, eh, en nuestras presentaciones. Muy bien, ¿Quién más se anima? Vamos a ver, Juliana. Se animó. Vamos a ver. Ok. Genial. De acuerdo. Sí, eh, en efecto, ¿no? Humor positivo, ¿no? Eh, relacionado posiblemente al tema de la clase. ¿no? Probablemente si es de matemática, pues todos nos hemos complicado alguna vez, ¿no? Tratando de eh, dar, ¿no? Dar el vuelto, ¿no? O recibir el vuelto, o calcular el vuelto. ¿sí? Genial, ¿no? Vamos a ver. Eh, vamos a revisar uno más. Muchas gracias. Vamos a ver qué nos dice Verónica. Por aquí debería haber algo. Mm. Aprendizaje en proyectos. Bueno, vamos a pasar entonces con Silvana. A ver. Ajá. Genial. Ok. Eh, hay que pensar muy bien en la audiencia. sí Bueno, en mi caso, eh, es, no, no comprendo mucho el humor, pero probablemente los estudiantes... Eh, que de Data Science, ¿no? Eh, lo más probable es que sí se le, se le entiendan y rápidamente, ¿sí? Ah, yeah, ya, creo que más o menos creado que he podido entender el chiste, ¿no? Sencillamente lo único que está haciendo es imprimiendo el. Eh, ese. Claro. Genial. Todos son datos. Muy bien. Entonces vamos a ver, ahora sí creo que Verónica puso el. <ríe> Verónica puso el, la imagen, ¿sí? Subraya lo más importante, ¿no? Acá qué, qué interesante, ¿no? Me imagino que es profesora de, de comunicaciones o de lengua, ¿no? Lo importante que es seleccionar solo lo que es importante, ¿no? Obviamente no todos. Entonces, si nos damos cuenta, muchas situaciones eh, nos van a parecer jocosas. Porque conocemos o hemos vivido o hemos tenido algún tipo de experiencia similar y relacionada a esto. ¿no? Todos hemos subrayado un texto, ¿no? Todos nos hemos sentido confundidos al momento de saber qué cosa es lo importante y qué cosa no, etcétera, ¿no? Entonces, genial, ¿no? Yo creo que eh, hemos podido captar esta idea. ¿sí? Eh, yo he traído más ejemplos. ¿sí? Si quieren eh, podemos pasar a a revisar estos ejemplos de, eh, aquí está, de otras, eh, de otras, ah de otras carreras, ¿no? Como comentaba, eh, a mí me gustan mucho las de Dilbert, ¿no? Dilbert.com, que están muy asociadas a los temas de administración, ¿no? Y sobre los cuales también puedo generar algún tipo de debate, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos un gerente, pues, que le, bueno, el tema probablemente de la clase pueda ser eh, habilidades gerenciales, ¿no? Entonces yo podría preguntarle a los estudiantes, ¿Cuál es la habilidad gerencial que le falta a este gerente, no? ¿Qué, ¿De, de qué adolece, no? Pues ahí probablemente alguien me diga que sea de priorización, no, no, no quiere priorizar, no, no sabe priorizar, no, no sabe, eh, no sabe hacerlo y tanto es así que quiere que, que su empleado priorice por él, ¿no? Entonces, dentro del management, eso, pues, no, no tiene mucho sentido, ¿no? Eh, más temas sobre, sobre administración, pues, eh, o administración y liderazgo, ¿no? La primera es que esta persona no estaba trabajando y porque no lo vio a llegar, ¿no? Entonces, eh, uno a veces trabaja cuando solo está el jefe, no, no debería ser así, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué le falta a este empleado para trabajar cuando no esté el jefe? ¿No? O eh, reducción de personal, ¿no? Eh, a veces, ¿no? Pensamos o sufrimos de gerentitis, ¿no? Todos queremos ser gerentes, ¿no? Y nos olvidamos de que en realidad la empresa es un todo, ¿no? Que tiene que haber cierto balance, ¿no? Entre eh, los diferentes puestos gerenciales, ¿no? Y la línea, la cadena de mando, ¿no? Pero que también necesitamos eh, de todos los empleados para poder remar hacia donde queremos ir. Eh, de investigación también, ¿no? De investigación podemos hablar del marco teórico, ¿no? Podemos hablar de la tesis, ¿no? La famosa tesis que siempre es difícil terminar. ¿no? Eh, hemos traído también algunos ejemplos de investigación de mercados, ¿no? Eh, algunos memes son, si no encontramos, que va a ser bien difícil que no encontremos, ¿ya? Pero en algunos casos en donde el tema es bastante específico, yo puedo generar mis propios memes. ¿Sí? Puedo entrar a esta página que aparece aquí abajo, memegenerator.es, seleccionar y poner el texto que yo desee, ¿no? Ahí también va a influir mucho la creatividad que querramos utilizar, ¿no? Entonces, eh, el humor o lo que normalmente a nosotros nos hace reír es la incongruencia, ¿no? En este caso, pues, investigación cualitativa, y me preguntó por la encuesta, hay una incongruencia ahí, ¿no? Lamentablemente, pues, investigación cuantitativa no tiene nada que ver con las encuestas. O al revés, ¿no? Cualitativo y me sale con métodos estadísticos, ¿no? Entonces, eh, para hacer encuestas igual, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que muchas personas no les gusta llenar encuestas, ¿no? O sea, yo les llamo para que, señor, vamos a darle una encuesta, ¿no? Y me cuelgan, ¿no? No me hacen caso. Entonces es difícil el trabajo de campo, ¿no? Es difícil eh, lograr que las personas respondan las encuestas, ¿no? Los muchachos si tienen que hacer algún trabajo de campo, entonces eh, podemos hablar de las diferentes situaciones, ¿no? O en marketing digital, ¿no? Porque es importante que tu búsqueda o lo que tú buscas, perdón, o a tu empresa le encuentres en la primera O de Google, ¿no? Todo el mundo busca en la primera O, ¿no? Casi nadie busca en la segunda o en la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. Es muy poquito, ¿no? Y de la 8, no sé si alguien alguna vez ha buscado ahí, ¿no? Eh... Y hay de todo, sí, eh, afortunadamente, no, eh, hay mucha variedad, no, dependiendo de la carrera, no, en el caso de nutrición, no, me gustó mucho este que me envió una docente, no, tiene su curso de nutrición, no, y eh, en el curso de nutrición, pues, estaba buscando dónde están los taquitos al pastor dentro de su dieta que le habían dado, no, entonces la importancia, no, de balancear, bueno, ahí más o menos va estru van estructurando algún eh, tipo de speech, ¿No? Que vaya alrededor de este, del elemento que estamos utilizando, ¿no? En el caso de precios también, ¿No? A veces uno se obsesiona con la cuota de mercado, ¿No? Y pues para lograr sus metas, pues finalmente vende o logra vender todo, pero al costo, ¿No? O por debajo del costo, ¿No? Entonces logras tu cuota de mercado, pero no logras rentabilidad para la empresa, ¿No? Entonces, ¿Cómo hace para asociarlo eso, no? Y hay más, ¿no? Hay más, tengo aquí el de ingeniería civil, ¿no? Donde están todos los niñitos juntado, juntándose pensando que les van a tomar una foto, ¿no? Pero eso no es una, una cámara de fotos, es un topógrafo, ¿no? Y si yo intento explicar acerca del topógrafo, pues quien, muchos de nosotros hemos visto aquí ese, esos topógrafos en, en la calle, ¿No? O en el caso de la medicina, ¿no? Cuando nos hablan de medicinas alternativas, ¿no? Eso es en el caso de medicina, ¿no? También, ¿no? Y así, ¿no? En comunicaciones, también, ¿no? El tipo de letra que utilizo, ¿no? Puede ser una clase en la que yo hable sobre tipografías, ¿no? Y no es lo mismo que te diga que te seguiré a donde vayas o te seguiré a donde vayas, ¿no? Depende del tipo de letra. Eh, o eh, algo tan complejo, ¿no? Como una regresión lineal. ¿no? En estadística, ¿No? También, ¿No? Es muy útil para predecir, por eso es importante saber el pasado de las personas, ¿No? Estadística, bueno, hay un, algunos chistes que son un poco, poco malos, ¿No? Como ese chiste de estadísticos, probablemente, o del ataque de una vaca, ¿No? ¿Sí? Dicen que hay personas, hay más personas que son atacadas por vacas que por tiburones, por ejemplo, ¿No? También es un dato curioso, ¿no? Porque obviamente estamos más cerca a las vacas que a los tiburones. Y hay más vacas también. Ahora, eh, no, cuando hablamos de aprendizaje, no necesariamente vamos a hablar solo del aprendizaje eh, de temas de la clase, ¿no? También me pueden ayudar eh, los memes a eh, organizar mi clase, ¿no? organizar mi clase. Si yo tengo muchos problemas de que mis estudiantes no participan o no preguntan al final de la clase, puedo también activarlos, ¿no? No, que no esperen como Manolito hasta el final de la, del curso para recién decirme que no entendieron, ¿no? O si quiero que utilicen o lean el sílabus también, ¿no? Muchas de las preguntas que van haciendo en clase los estudiantes, esa respuesta está en el sílabus, ¿no? Entonces puedo ayudarles ahí. Dijimos también que eh, el humor me ayuda a disminuir el estrés, ¿no? Pero no solo de parte del estudiante, sino también, bueno, perdón, de, del, del, docente, sino también de parte del estudiante, ¿no? Entonces puedo utilizar también el humor para bajarle la atención a los exámenes, ¿no? ¿Sí? Antes de empezar el examen les coloco algo así, los alumnos se ríen y ya van más distendidos, más relajados a dar su examen, ¿no? Temas importantes que hay que tomar en consideración, ¿no? Para evitar cualquier, eh, in, cualquier eh, problema con el uso del humor. Uno, no hay que olvidar el objetivo. El objetivo es que el estudiante logre esta conexión con el tema de la clase. ¿Sí? Eh, y vemos aquí lo primero, ¿No? Está el, el, bueno, en este caso es un niño, pero normalmente debería ser un estudiante universitario, ¿No? Donde dice, ah, oh, hicimos un experimento muy divertido, ¿No? ¿Y qué aprendiste? No sé, pero el chiste era muy bueno, ¿No? Entonces, no eh, utilicemos el humor de tal forma que no sobrepase al aprendizaje, ¿Sí? Hay que concentrarnos que el aprendizaje tiene que ser el fin, ¿No? Eh, y el humor va a ser el medio, sencillamente. Y lo otro que hay que considerar es la brecha generacional, ¿sí? Y esto es, ¿por qué? Porque, pues, un, un docente promedio, pues, estará alrededor de los 40 años y un estudiante de, de pregrado alrededor de los 20. Entonces, la brecha generacional es alta, ¿no? Entonces, eh, yo puedo comprender, ¿no? Este meme de los Thundercats, ¿no? Pero posiblemente mi público objetivo no lo entienda, ¿sí? Puede yo tener el mejor meme, pero siempre hay que pensar en nuestro público objetivo, ¿sí? Y el otro consejito tiene que ver con la dosificación del humor en la clase, ¿sí? Cuando yo seleccione elementos humorísticos, tengo que seleccionar estos elementos y dosificarlos a lo largo de la clase, ¿por qué? Porque eh, el estudiante de forma natural, ¿sí? Va a prestar atención los primeros 15 minutos, ¿Sí? De toda clase. Ahí está la curva de atención de Gibbs, que formuló Gibbs en el año 92. Y luego en los últimos 15 minutos me vuelve a prestar atención, ¿no? Ya para cerrar la clase. Entonces, eh, y hay un bajón, ¿no? La idea es que utilicemos elementos humorísticos para lograr que esta curva no sea tan pronunciada, ¿sí? Entonces, hay clases que son muy largas, clases de dos horas, de tres horas, pues dosifiquemos, ¿no? Generemos este tipo de activaciones para que la atención del estudiante no se vea mermada. ¿Sí? Al tener la atención del estudiante, nuevamente el aprendizaje va a ser más rápido y sencillo. Y bueno, eh, ya para dejar eh, los últimos 15 minutos para la sesión de preguntas, si es que hubieran, eh, hay que nuevamente, ¿no? Recordar que el humor nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda eh, no solamente a vivir mejor, ¿No? Dentro de nuestra, nuestro, bueno, nuestra personalidad y nuestras emociones, sino que además eh, también tiene beneficios para los estudiantes y su aprendizaje. Entonces te invito a reír, ¿No? Te invito a tomarte las cosas con humor, ¿No? Si ahí lo tienes a, a nuestro amigo Albert Einstein que también se tomaba las cosas con humor, pues tú también. ¿no? tú también. ¿no? Ante, hace un rato hablaba de que había alguien tan serio que no se reía, pues pues nadie, yo creo que nadie es tan serio como para, para no reírse. Genial. Pues eh, bueno, acá están las referencias bibliográficas ¿no? que he utilizado a lo largo de la presentación, nuevamente apoyándome en los artículos científicos y en los libros al respecto. Y bueno, pues ahora sí, dejamos estos últimos minutos para poder compartir alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta que haya podido quedar al respecto. Muchas gracias Alexander, ha estado, ha estado muy divertida, como dice aquí la profesora Carmen, también muy útil el, el tema, interesante, cómo desde el humor podemos motivar aún más a los estudiantes con su aprendizaje, no y, y sobre todo, como decías tú, si es bien planificado perderle el miedo, porque a veces uno no quiere utilizar el humor por temor a que se pueda tergiversar, a que de repente los alumnos se, se, se aprovechen de eso. Eh, pero es importante, como dice, seguir esas pautas, ¿no? Con una buena planificación y usando el, los memes o el humor de acuerdo al logro de la sesión, podemos lograr grandes cosas. Así que vayan dejándonos sus preguntas por el chat. Yo voy a ir lanzando una encuesta. Eh, pero vamos leyendo sus, sus preguntas, y, si, la, si la tuvieran. Ahí está. Les pedimos que por favor eh, vayan respondiendo las preguntas, eh, sobre todo a los docentes que son de UPC, líneas abajo hay una pregunta sobre eh, horas de capacitación docente, así que los invitamos a, a que lo respondan. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Marlene, dice... Eh, ¿También tiene videos para utilizar en clases sobre costos o negocios que pueda recomendarnos? Ah, sí, en efecto, el día de hoy hemos visto la forma más básica, que es la de los memes, pero en efecto, yo puedo apoyarme mucho en videos eh, pues que podemos encontrar en YouTube, ¿No? En otras plataformas. Ahora está muy de moda el tema de TikTok, por ejemplo. Eh, pues tengo algunos links, tengo algunos links, ¿sí? Yo puedo eh, compartirlos con, con ustedes, ¿sí? Eh, ahí hay que ver simplemente el medio en el cual se pueda compartir, pero en realidad, eh, como es tan específico muchas veces los temas, eh, es mejor navegar, navegar y encontrarlos ¿no? de manera directa. Entonces... Eh, Sí hay, ¿eh? hay un montón, hay un montón de videos que, que pueden ayudarme dependiendo del, del tema de la clase, ¿no? Pero siempre nuevamente, ¿no? Enfocándonos en este humor positivo, ¿sí? En este humor, eh, pues, que nos puede ayudar a congeniar mejor con los estudiantes. Gracias, Alexander. Y una pregunta, ¿cómo fue, ¿cómo fue usar el humor en pandemia? ¿Cuán necesario fue aplicar el humor en pandemia? ¿Y cómo era aplicarlo en, en una modalidad 100% presencial? Eh, de, de, desde tu lado, ¿cómo, ¿cómo viviste ese aspecto en cuanto al humor? En, en estas dos modalidades. Sí, de hecho que, eh, a ver, en la modalidad presencial era... Yo diría que hasta opcional quizás utilizarlo, ¿no? O sea, lo utilizaba de manera espontánea, de manera eh, ocasional, ¿no? No lo programaba en todas las clases, por ejemplo, ¿no? Cada dos, tres clases, cada cuatro clases, ¿no? En cambio, eh, a raíz de la pandemia, ¿no? Eh, pues yo creo que se volvió necesario, ¿no? Se volvió necesario como foco de atención, ¿no? Para lograr que el estudiante esté ahí, para lograr que el estudiante participe, ¿no? Para lograr que el estudiante opine. ¿no? Ahí se volvió más intensivo, ¿no? Tanto así que, eh, pues, prácticamente en todas las clases he tenido que incorporarlo. Eh, finalmente, yo creo que cada docente es capaz de, de reflexionar, ¿no? Acerca de su aproximación al humor. Lo importante es que se sienta cómodo, ¿no? Entonces, eh, pues, ni mucho ni poco, ¿no? Entonces veamos uh -huh. cuál es el punto de mezcla perfecto para mí y para mis estudiantes. Yo creo que por ahí debería ir el tema. Sí. Exacto, gracias, gracias Alexander por, por ese taller. Ahí algunos profesores están dejando, están dejando comentarios, agradeciéndote por, por los tips también que nos has dado, por la ruta a seguir cuando querramos aplicar humor con, con nuestros estudiantes. Eh, la herramienta también de cómo buscar, cómo hacer una búsqueda en Internet, el uso de videos. Lynn también para generar, para generar memes, así que te agradecemos mucho por haber eh, compartido con todos nosotros acerca del humor el, en, en el aprendizaje. ¿No? Así que gracias también a todos los participantes. Antes de que se vayan, yo quiero mostrarles la agenda de mañana. Eh, Mañana viernes, hoy, por hoy, cerramos el, el primer día del festival, cerramos con, con Alexander en paralelo también teníamos otro taller sobre gamificación, y mañana continuamos con el segundo día del festival, estos son eh, los, la, las charlas magistrales y los webinars que vamos a tener mañana, vamos a tener ponentes mañana de, de España, de Polonia, aquí de Perú, nos van a contar acerca de, de Minecraft, de, de aprendizaje basado en proyectos, tenemos dos talleres por la tarde, hasta el mediodía, y después también por la tarde tenemos más temas, tenemos una charla magistral a las 3, eh, y un taller, un taller también en la tarde, y la noche terminamos con una sesión de networking, donde nos vamos los invitamos a todos para juntarnos, para conversar, no, no va a haber nada de exposición, sino que va a ser un espacio para poder intercambiar ideas, conocimientos, para poder intercambiar también datos, correos electrónicos, y podernos ayudar entre nosotros y, y mejorar, siempre siempre buscamos, buscamos eso así que eh, sin más, con eso terminamos el, el día de hoy, con el primer día del festival muchas gracias Alexander por, por tu participación y gracias a todos los que nos acompañaron en el taller de hoy hasta luego, gracias muchas gracias